Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Estaba escribiendo un mensaje y usando los nuevos pegatinas o stickers que tiene iOS 10. En este caso en concreto, hoy en el vídeo te voy a explicar cómo puedes reorganizar esos packs, moverlos de sitio o también cómo puedes eliminarlos. ¡Empezamos! Puede ser que lo sepas o tal vez no, pero bueno, eh, siempre está bien recordarlo iOS 10 e incluye ahora mismo una renovación completa de la aplicación nativa eMessage o para enviar mensajes y en este caso, en concreto en el vídeo, te voy a explicar cómo puedes eh, usar una funcionalidad específica que son eh, para poder poner pegatinas o stickers en los mensajes que envías. Claro, eh, ahora mismo está abierto a des diferentes desarrolladores, está abierta para todos, entonces pueden desarrollar diferentes aplicaciones con pegatinas o stickers y entonces puedes usar diferente, de diferentes tipos. Hay algunas que ya están hechas, por ejemplo, con la temática de Disney, otra de cómics, otras con, con sonrisas, etc. Entonces, cuando ya tienes muchos packs de stickers en, en, el, en el iPhone o en el iPad, eh, bueno, pues está bien reorganizarlos, esos iconos, y luego también de vez en cuando, si alguno te aburres, puedes eh, borrarlo, ¿vale? Pues voy a explicarte cómo se pueden reorganizar y cómo se pueden borrar, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, abrimos la aplicación mensajes, luego elegimos alguno de nuestros contactos, ¿de acuerdo? Te recomiendo a la persona que tenga un iPhone, ¿vale?, para hacer aunque sean las pruebas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí esta flechada aquí que aparece para enviar el mensaje, eh, si no tiene un iPhone, un iOS, eh, bueno, estaría el fondo verde en vez de azul, ¿de acuerdo?, y alguna gente se confunde. Bien, para enviar los, los reorganizar los stickers, las pegatinas, ¿de acuerdo?, y poder borrarlas. Eh, aquí donde escribimos, a la izquierda, hay un icono, ¿de acuerdo? Con una flecha, le damos para que se despliegue y luego hay como el tercer icono que tiene como una A de la App Store. Tenemos que hacer clic, ¿de acuerdo? Eh, nos aparecerá pues a cada uno el que tenga ya, haya usado ya por, por defecto. Y luego si te fijas aquí abajo, a la izquierda hay como un icono con cuatro puntos, ¿de acuerdo? Ese es el que tenemos que elegir, que es como una, un símbolo de retícula. Bien, una vez que lo hemos elegido... Eh, podemos hacer clic encima, mantenemos apretado durante unos segundos encima de cualquier icono, da igual el que sea, ¿de acuerdo? Y una vez que mantienes apretado empiezan a temblar, igual cuando apretamos el botón home o inicio para reorganizar los iconos, pues aquí ocurre lo mismo. Entonces ya, una vez que esté empezando a temblar, eliges el que quieras, ¿de acuerdo? Y lo arrastras. Si queremos poner este de Polaroid el tercero, pues lo ponemos aquí. Bien. Y luego, lo segundo, si quieres eliminar los packs de, de pegatinas o stickers. Si te das cuenta, todos los iconos en la parte superior izquierda tienen un aspa. ¿Ves? Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Si tú le das clic ahí, en principio, pues, se borraría, se desinstalaría el pack. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque los que tengo me parecen interesantes, me gustan. Y los dejamos así. Vale, le volvemos a dar a inicio y dejan de parpadear. Si viendo el vídeo... Te explicaré cómo enviar eh, mensajes con fondos animados muy, muy, muy increíbles. Eh, deja un like o suscríbete al canal, te estaré muy agradecido. Enseguida, el consejo de hoy. Si quieres enviar mensajes eh, con un fondo animado, te voy a explicar cómo podemos hacerlo, que este es el bonus de este vídeo. El Donde escribimos el texto, vale, aquí en esta caja, hemos puesto iPhone Digital, por ejemplo. Hacemos clic vale, y mantenemos aquí apretado en los mensajes. Te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Por si no lo has visto o lo he hecho muy rápido. Aquí en esta flecha que hay blanca, ¿de acuerdo? Mantenemos apretado. Y cuando mantenía apretado, arriba vemos que hay dos pestañas. Elegíamos el de fondo. Y podemos enviar este de globos, por ejemplo. Eh, podemos enviar este de confetti. Puedes enviar este que es con láser. Este otro que es de juegos artificiales. O este otro que es de Estrella jugada Luego, cuando ya hayas elegido el fondo que quieras, apretas a enviar y ya lo enviarías. Si te han gustado estos consejos, te agradecería que dejes un like en el vídeo. Y si te suscribes, recibirás muchos consejos y noticias de este tipo en el canal de YouTube. Hasta la próxima, espero verte en el próximo vídeo.